Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de lo curioso que es compartir mi vida en línea. Entonces nos vemos en la segunda parte. Ahora Cynthia y yo llevamos, vamos más de 10 años eh, haciendo vídeos subiendo vídeos a YouTube eh, y creo que hace 6 hace años antes de venir a España yo empecé a, a publicar los diarios de Gordon entonces llevo seis años o más publicando vídeos de, de sobre mi vida sobre lo que pienso lo que opino lo que hago y he hecho un poco de todo, pero son muchos años ¿vale? y he hablado de un montón de cosas. Y muchas veces cuando hablo con, con un estudiante o con un seguidor de, eh, de Lightspeed Spanish me dicen cosas como, me, me, me, me dicen algo gracioso ¿vale? o una frase y yo la miro y pienso... No entiendo. Como dicen algo como si yo eh, supiera el tema. Y no. Y muchas veces yo en eh, los, los emails pongo, pero no entiendo tu frase. ¿Qué, qué quería decir? Y me dicen, deberías saberlo tú, Gordon, porque es lo que dijiste tú en tu vídeo. En tu vídeo. Pienso, ¿cuál? ¿Y cuándo? Porque tú puedes acordarte de lo que dijiste en una conversación hace cinco años. Porque yo no. Entonces, eh, a veces es curioso porque muchas veces la gente se acuerda de mi vida más que yo. ¿vale? Y dicen, ah, sí, porque tú has bla bla bla bla. Y yo, uy oh, sí, es cierto, es cierto. Y claro, ¿por qué? Porque tú puedes meterte en, en YouTube y puedes ver la vida de alguien de hace 10 años y ver lo que estaban haciendo y lo que pensaban en ese momento. Y claro, esa persona no se va a acordar de, de, de ese momento, típicamente, a no ser que le, le se lo menciones. no Entonces es, es curioso. A mucha gente le da cosa eh, compartir tanto de su vida, ¿sabes? A mí nunca me ha, me ha preocupado eso de compartir mi vida con gente. Es que no, no tengo nada que ocultar. Claro que en los diarios de Gordon, tanto como en, en los vídeos de Lightspeed Spanish, no hablamos de todo. Todos los detalles de nuestra vida Pero más o menos No, es que, ¿sabes? Unas cosas son, sí, cosas privadas Pero típicamente Hablamos abiertamente de nuestra vida Porque, no sé No hacemos nada raro Somos raros Pero raros buenos En mi opinión Así que ha sido, la verdad Ha sido eh, algo muy bonito La verdad es que me ha llenado Poder compartir mi vida con vosotros me ha llenado la experiencia y he sacado cosas muy, muy bonitas de, de la experiencia. Y la verdad es que tenemos, no sé, mil suscriptores y a pesar de eso, casi siempre los comentarios son muy bonitos, muy positivos muy alentadores, eh, ¿sabes?, Apoy a apoyáis eh, a, a Lightspeed Spanish mucho, y es muy bonito, me encanta, y muchas veces recibimos emails de la gente diciendo muchas gracias por todos los recursos que habéis puesto eh, de, de manera gra gratuita en, en internet. y cintia y yo pasamos tiempo leyendo esos eh, esos eh, mensajes y, y nos ayudan mucho. Entonces es, supongo que, que un buen negocio es un ten con ten, ¿no? compartir. Compartimos cosas nosotros y vosotros también a nosotros. Y es una, una experiencia muy bonita. Así que supongo que lo que estoy diciendo es que muchas gracias por el apoyo, por, por haber, habernos seguido tanto tiempo. Y vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Últimamente eh, todo en YouTube va, nos va viento en popa. Eh, sé que ponemos muchas cosas nuevas cada semana y nos está ayudando mucho. y ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que viva la gente! Que viva Lightspeed Spanish y que viva el compartir cosas, ¿no? Entonces, chicos, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.